Hola, en este vídeo vamos a poner en práctica álgebra, todos los teoremas y axiomas del álgebra de Boole que hemos visto en los vídeos anteriores. Para ello, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver cómo podemos utilizar el álgebra de Boole para realizar transformaciones algebraicas que nos lleven a obtener la función mínima de, de una expresión. En un segundo paso vamos a ver cómo hacer también transformaciones algebraicas, pero en esta ocasión para obtener la función canónica. Para todo ello lo que vamos a utilizar son todas las, eh, todos los teoremas y axiomas que hemos ido eh, viendo. ¿vale? Así que ahora en primer lugar vamos a hacer estos dos ejemplos de cómo eh, realizar una minimización de una expresión lógica. Muy bien, pues vamos allá. Aquí hemos puesto un resumen de todos los teoremas y axiomas del álgebra de Boole que vamos a ir aplicando a la hora de transformar algebraicamente esta, este primer ejemplo, esta primera expresión. Mi recomendación es que, por ejemplo, en este caso, intentar transformar todo a términos sumas o términos productos. Por como viene expresada la función, lo mejor es pasarlo todo a términos productos. Y vamos a trabajar para conseguir esto de forma independiente en esta parte de la expresión y en esta parte de la expresión, ¿vale? En este primer caso vamos a poder aplicar el teorema distributivo que tenemos aquí, ¿eh? este de aquí, por lo que nos va a quedar no a, por B, por no C, más no A, B, D. Y esta D, que ya la teníamos de antes, la podemos poner también aquí. Fijaros que igualmente, ahora en esta otra parte, vamos a poder aplicar este paso. Vamos a poder aplicar la A, que multiplicará esta parte de la expresión, más A por esta parte de la expresión. Pero esta parte de la expresión, estas dos, las tenemos que trabajar un poco. Tenemos que trabajar un poco con ellas. Fijaros que aquí podemos aplicar el teorema de De Morgan, que tenemos aquí. Así que esta negación la podríamos hacer, la podríamos eliminar, tanto esta como esta, pasándola a cada uno de sus términos, a cada una de sus variables, y cambiando la operación que las opera. Por tanto, aquí me quedaría que esto es igual a... Esto es igual a B dos veces negado por C negado. Y esta parte me quedaría B negado por C negado. Con ello, estos dos negaciones me, se me podrían eliminar y todo ello seguiría multiplicado por la variable A. Ahora, en un segundo paso, podría aplicar el teorema distributivo para meter esta A dentro de los términos de, del paréntesis. Así que me quedaría AB C negado más A no B no C más no A B no C más no A B D más D. Ahora que tenemos todo expresado como términos productos, como suma de términos productos, lo que vamos a tener que intentar es buscar términos en los que podamos aplicar o bien la ley de absorción, de semiabsorción o de combinación. Por ejemplo, estos dos de aquí. Aquí podremos aplicar la ley de absorción, porque tenemos la de que me aparece como esa variable, únicamente ella, y luego aparece en el otro término producto. Por tanto, aquí aplicando absorción, esto me quedará como D. Se me va todo este término producto, por decirlo de alguna forma. Ahora fijaros, puedo aplicar el teorema de combinación entre estos dos términos productos, en los que tengo que A y no C son iguales, y me cambia la variable B. Por tanto, aquí puedo simplificar la variable b, me, me, me desaparece, porque esto quedaría como a no c negado. Cojo la parte común, la parte que es igual en los dos términos, y como en estos dos términos me aparecen todas las variables que no cojo, que no me quedan en la expresión, me aparecen todas las combinaciones de negado y no negado, en particular como es una variable solo en la b, me aparece b y b no negado, pues consigo eh, eliminarlo. Para quien no consiga ver totalmente este teorema de combinación, lo puede hacer de otra forma. Podría decir o podría pensar que por la ley distributiva saca factor común de A no C. Entonces aquí podríamos tener que esto es A por no C, me quedaría B más no B. ¿vale? Si no lo veis tan directo como hemos hecho antes, podríais hacer este paso intermedio. Y sabéis que B más no B es igual a 1 así que todo esto se me transforma en 1 y sabéis también que a por 1 es igual a a, por tanto c por 1 c negado por 1 me queda como c, ok vale y ahora me queda este término aquí eh, abandonado eh, huérfano que no sé con quién juntarlo pero acordaros que Gracias a la ley de I de potencia puedo reaprovechar ciertos términos para juntarlos con más de un, de, de un término. Para llevar a cabo más de una, de una simplificación en particular, fijaros que este con este... perdonar este con este, todo es igual menos la A. Me encuentro con el mismo caso que cuando he juntado estos dos. Entonces aquí podría coger esto y esto, sacar factor común de b no c y me quedaría a más no a. La no a me viene de aquí, la a me viene de aquí. Y otra vez esto sería igual a 1, 1 por, no b, c, por b no c sería igual a b no c. A, a b no c, efectivamente. ¿Vale? Así que, por tanto, una vez aplicados estos, estos tres casos dos veces el teorema de, de combinación y una vez el teorema de absorción me quedaría que esto es a A no C más B no C más D. Y aquí ya no puedo hacer nada para simplificar más porque, fijaros, la D no aparece en ninguno de los otros dos términos, la A solo aparece en este, la B solo aparece en este, el único que aparece en dos lugares es la no C, pero claro, una A y una B, como no se repite ninguna variable en esos dos términos, no puedo buscar nada que me ayude a simplificarlo. Por tanto, ya puedo asegurar que... Esta expresión es la expresión mínima de esta función de la cual partía. Bueno, y aquí nos encontramos ahora con el segundo ejemplo que comentábamos. En este ejemplo, la estrategia va a, pas va a ser pasarlo todo a un producto de términos sumas, ¿vale? Fijaros, esto ya sería un término por sí solo, otro término suma, nos falta transformar esto a un término suma. Para ello, podemos aplicar la ley distributiva en su eh, versión dual, ¿vale? Esta de aquí, fijaros que allí la X sería la, la, la que en, esta, en este teorema es la A. Por tanto, esta parte de aquí la podríamos transformar en X más Y multiplicado por x más z negado, ¿ok? Y el resto de la expresión me quedaría igual, x más y por z. Ahora que tengo toda esta parte ya, eh, o toda la expresión expresada como término suma, lo que tengo que intentar de nuevo es ver si puedo aplicar alguna de estas tres eh, reglas la de eh, absorción, semiabsorción o combinación, para poder simplificar. Fijaros, por ejemplo, estos dos términos. Estos dos términos puedo aplicar la regla de combinación, ya que tengo la eh, X que me aparece en ellos, y la, en, en los dos, y la Y que me aparece en uno negado y en otro sin negar. Por tanto, la X puede desaparecer y este término me quedaría únicamente como una x, ¿ok? x por x más z negado, por z. Fijaros que ahora tengo dos opciones, podría combinar este con este, o este con este, aquí podría aplicar la regla de semiabsorción, esta de aquí, pero si aplico semiabsorción me van a quedar dos términos, sin embargo si cojo por aquí, si cojo la, la X, me va a quedar únicamente una variable, la X, aplicando la regla de absorción. Por ello, me resultaría más interesante juntar estos dos términos, aplicar la regla de absorción y me quedaría X, de todo esto, me quedaría X por Z. Y esta sería la expresión mínima de la función inicial. Vale, y como habíamos dicho, en la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo podemos aplicar el álgebra de Boole para llevar a cabo transformaciones algebraicas que nos ayuden a encontrar la forma canónica de una expresión. Básicamente lo que vamos a aplicar siempre es la misma idea que habíamos visto anteriormente, de buscar una expresión que aparezca todo como términos sumas, suma de términos productos, perdón, o producto de términos sumas, ¿m? y una vez que tenemos esa expresión, intentar completar, intentar añadir las variables que nos faltan en cada uno de esos términos, aplicando el teorema de combinación, pero en el sentido contrario. Si yo tengo que me falta una variable, por ejemplo, imaginaros que tengo la expresión f de x, y, que es igual únicamente a x, por tanto, yo lo que quiero es que ese término me aparezca también la y, para que sea la forma canónica. En la forma canónica, en todos los términos, han de aparecer todas las variables. Pues, por tanto, podría aplicar, por ejemplo, en esta versión del teorema, pues, como me falta la y, esto sería igual a x por y más x por y negado, ¿ok? De esta forma ya tendría la forma canónica, ¿ok? Así que la estrategia es esa, tengo que aplicar esta, esta, esta regla, para esta, este teorema, para intentar completar todos los términos con todas las variables que me faltan, ¿ok? Para ello, aquí tenemos dos ejemplos, que vamos a hacer ahora a continuación en, en la pizarra. Usando el teorema de combinación, tenemos que intentar hacer que aquí, en este término producto, añadir la B, pues es la variable que nos falta, y aquí añadir tanto la B o la C, como son ya que son las dos variables que, que nos faltan. ¿Okay? Vamos a arreglar primero esto. Esto me quedaría de la forma no A más... Me falta la B, pues tengo que repetir este término dos veces, en uno añadir la B sin negar, y en el otro la B negada. ABC más A, no B, C. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que intentar arreglar es este de aquí. Primero le intento añadir la B. Entonces me quedaría no A, B, más no A, no B dos veces la, lo que tenía y le añado en un caso la B y en el otro la B negada. Y añado todo lo que tenía el resto de términos productos que tenía en el paso anterior. Ya tengo que añadir o arreglar este y este de forma independiente. En ambos tengo que añadir la C, por tanto lo repetiré cada uno de ellos dos veces y añadiré la C y C negada. Por ejemplo, para el primero me quedaría no A BC más no A, B, no C. Para el segundo me quedaría no A, B, C, más no A, perdón, no A, no B, C, ahora está bien, no A, no B, no C. Y añadiría estos otros dos que tenía ya aquí, A, B, C, más A, no B, Ok, entonces esta sería la forma canónica de la función inicial. Fijaros que siempre es ir añadiendo las, eh, las variables que van faltando a cada uno de los términos que, que forman la expresión. ¿Vale? Vamos con el segundo ejemplo, que es un ejemplo en el que usamos... Eh, producto de sumas, producto de términos sumas. Así que vamos a buscar la forma canónica en producto de sumas. ¿De acuerdo? Pues en este caso, en este ejemplo, lo que queremos hacer es buscar la forma canónica en producto de sumas. Tenemos dos términos, en este nos falta la Y y en este nos falta la X. Por tanto, tenemos que sacar dos términos más de aquí, añadiendo la Y sin Negada y sin negar, lo hacemos, x más y más z, y x más y negado, y negado más z, y aquí la variable que nos falta es la x, por tanto sería x más y negado más z, y lo volvemos a repetir pero con la x negada, x negado más y negado más z. ¿Vale? Pero, con ojo, aquí, a diferencia del caso anterior, nos falta aplicar un pequeño paso. Fijaros que tenemos que este término y este término están repetidos, son el mismo. En la forma canónica no tenemos que tener términos repetidos. Así que deberíamos aplicar la ley de la de potencia que nos dice que a por a es igual a a. Así que uno de estos dos términos lo podríamos eliminar. ¿Ok? por lo que el resultado final nos quedaría realmente como vemos aquí. Y esta ya sí que sería nuestra expresión en forma canónica de producto de sumas. Vale, pues ahora ya que hemos visto estos ejemplos en los que hemos usado transformaciones algebraicas aplicando la, los teoremas y los axiomas del álgebra de Boole, ya podemos dar por concluido el, la parte teórica relacionada con la manipulación algebraica de expresiones lógicas, de, de funciones. vale Así que de esta forma podríamos ser capaces de Partiendo desde, cualquiera de las, partiendo desde cualquiera de las expresiones, de cualquier expresión uh, algebraica, ser capaces de llegar a la mínima o a la forma canónica. ¿eh? O pasar de la canónica a la mínima o de la mínima a la canónica. ¿vale? Incluso, si nos pudiese ser interesante, cambiar una función mínima o una función canónica para pasar a cualquier otro tipo de de expresión algebraica. Esto junto a lo que ya habíamos visto de las tablas de verdad, pues ya nos proporciona las herramientas para pasar de la tabla de verdad a una expresión, a una función mínima expresada de forma algebraica. En los próximos vídeos vamos a ver las dos partes que nos faltan, que serían la de utilizar los mapas de Carnot, que es otro tipo de, de representación de funciones, pero que nos van a ayudar también a buscar la función mínima es una segunda vía para encontrar esta función mínima y ya por último veremos cómo representar el circuito, el diagrama del circuito de una función lógica. ¿De acuerdo? Pues muy bien y muchas gracias.